En este vídeo vamos a hablar de la frontera de posibilidades de producción, que la definimos como ese instrumento que muestra las distintas combinaciones de bienes que se podrían producir en una economía si se utilizaran la totalidad de los recursos disponibles. Esos recursos disponibles, por supuesto, no son infinitos, lo que nos lleva a ese concepto tan estudiado en la economía que es el concepto de la escasez. No nos vamos a detener en él en este punto, pero sí que el hecho de que exista esa escasez nos va a hacer que tengamos esa necesidad de elegir y lo vamos a ver gráficamente con la frontera de posibilidades de producción. Y al necesitar elegir, surgirá lógicamente ese concepto tan importante de la economía que es el coste de oportunidad. Lo vemos a continuación. Vamos a representar en este gráfico un ejemplo muy simplificado de un individuo que está perdido en una isla y que lo único que puede hacer es recoger cocos o coger peces para su alimento. ¿no? Entonces, en este gráfico tenemos en el eje de ordenadas, en el eje vertical, los cocos que pueda coger. si dedica todo su tiempo y todos sus recursos a recoger cocos. Y en el de acisas, pues la cantidad de peces que podría tener eh, si, si lo hiciera de esa manera. ¿no? Este punto que, acabamos de, que acabo de señalar es el número de cocos que podría obtener si se dedicara única y exclusivamente a coger cocos. Como los peces son cero, es un punto que está sobre el eje de ordenadas. Del mismo modo, ese punto A, del mismo modo que hemos construido ese punto A, podemos hacerlo para si el individuo únicamente cogiese peces. En ese caso sería en este punto que acaba de salir, en el eje de acisas, es este punto B donde los cocos son ceros, por eso estamos sobre el eje de arcisas, ¿de acuerdo? Y esa es la cantidad de peces que puede coger. Claro, no solamente puede dedicar todo su tiempo y todos sus recursos a coger o solo cocos o solo peces, sino que existirían muchas otras posibles combinaciones en las que vaya repartiendo su tiempo y sus recursos a la fabricación o, en este caso, a la recolección o captura de unos u otro bien, ¿no? Serían todos esos puntos que tenemos a lo largo de esta recta que tenemos aquí. Por ejemplo, este punto C. En este punto C tendría esta cantidad de cocos, C sub C, y esta cantidad de peces, P sub C, ¿vale? Otra posibilidad sería este punto D que hemos puesto aquí. Este punto D eh, estaría eh, mostrando que este individuo coge una cantidad de cocos, C sub D, y una cantidad de peces, P sub D. Como vemos, existen infinitas posibilidades a lo largo de la recta. ¿no? Pero esto nos da pie a, al concepto del coste de oportunidad. Para coger esta cantidad adicional de peces al pasar del punto C al punto D, para obtener esta cantidad adicional de peces, este individuo estaría renunciando a una cantidad de cocos, que es esta de aquí. Esa cantidad de cocos, al pasar del punto C al punto D, a la que está renunciando por el hecho de obtener una cantidad adicional de peces es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos por obtener una cosa a cambio, otra cosa a cambio. ¿vale? Bien, es un concepto muy importante y se utiliza en todos los ámbitos de la economía, el coste de oportunidad. Fijaos que en realidad la, re la frontera de posibilidades de producción no es una recta eh, como la que habíamos pintado, sino que normalmente va a ser curva, como esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Es curva porque según vamos dedicando más recursos a la obtención de un bien, eh, la, el volumen de producción que vamos obteniendo, aunque vaya creciendo, crece cada vez menos. Eh, en este ejemplo tan sencillo, pues... Eh, eh, si hablamos de cocos, pues primero tú coges los cocos que están más bajitos y en las palmeras que están más cercanas a tu playa. ¿no? Imagínate que eres un Robinson incluso ahí en una en una isla. Primero vas cogiendo los cocos más bajitos y los que están en las palmeras más cercanas. Según vas agotando esos, pues te tienes que desplazar más, tienes que subir más alto en los cocos, etcétera. Cada vez, aunque dediques más tiempo y más recursos, vas obteniendo... Una cantidad que va creciendo, pero crece cada vez menos, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los peces. Primero coge los peces que son más fáciles de atrapar, que están más cerca de la orilla, y si no, pues te tienes que andar desplazando, etcétera, etcétera. ¿no? Eso nos lo da eh, el hecho de que sea curva esta, esta frontera de posibilidad de producción y no recta, como habíamos supuesto en el caso anterior. Es porque existe esa, esos rendimientos decrecientes. Bien, y esto está relacionado también con cómo es el coste de oportunidad. En este punto, imaginemos que estuviéramos en este punto, y en el que tenemos esta cantidad de cocos y de peces, y quisiéramos coger un pez adicional, una cantidad adicional de peces. Cuando estamos cogiendo pocos peces y muchos cocos, fijaos en qué parte del gráfico estamos, ¿no? en que los peces son pocos y la, los cocos son muchos. El coger un pez adicional, esta cantidad, pues implicaría que renunciásemos a una pequeña cantidad de cocos, ¿vale? Porque el tiempo que dedicamos en coger cocos, cuando ya estamos cogiendo muchos cocos, es mucho el tiempo y recursos, y sin embargo, coger peces cuando estamos cogiendo pocos peces, pues resulta más o menos fácil. Entonces, la cantidad de cocos a la que estamos renunciando es pequeñita. Sin embargo, obtener cuando ya en este otro punto que acabo de marcar en el gráfico, cuando ya tenemos una gran cantidad de peces y pocos cocos, obtener una cantidad adicional de peces como la que acabamos de marcar, fijaos que esta es esta misma distancia, nos implicaría que estaríamos renunciando a una cantidad aún mayor de cocos. Veis que la renuncia que tenemos en el eje de ordenadas es muy superior a la que teníamos anteriormente ese coste de oportunidad ha crecido. A lo largo de la frontera de posibilidad de producción, cuando teníamos una línea recta en el ejemplo anterior, pues eh, el coste de oportunidad era constante, porque es la pendiente de la, de la recta. Sin embargo, aquí eh, vemos que el coste de oportunidad va creciendo cuando más unidades dedicamos a la producción, a la fabricación de un determinado bien, en este caso los peces. El coste de oportunidad, en medido en términos de cocos a los que estamos renunciando, eh, crece. Eso es normal. Pensemos en cualquier empresa. Tú, si eres empresario, ¿a quién vas a contratar en primer lugar? Si, es, eh, pues, si tienes una, una entrevista de personal, pues a quien contratas Esa es a la persona más eficiente, sin duda, la más apropiada para desarrollar el puesto de trabajo que tú tienes que cubrir. ¿Vale? Si vas a contratar a una persona adicional, pues ya será la segunda mejor. Y si contratas una tercera persona, será la tercera mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Si vas a... Eh, luego, luego el volumen de producción que esas personas van a generar, pues la producción va a ir creciendo, pero los incrementos de producción que vamos a obtener van a ser cada vez menores. Vamos a entrar en esos rendimientos decrecientes. Del mismo modo que cuando compras eh, los, los inputs para la fabricación de tu producto, pues... Eh, ¿A quién se lo compras en primer lugar? Pues a quien te ofrece el mejor producto y al precio más barato, ¿verdad? Si vas a producir más, pues tendrás que seguir comprando, comprando y vas a comprar a otros que son o que te lo venden más caro. Imagínate que vas a hacer zumos, pues primero se lo compras al que te vende eh, la, las naranjas más baratas y de mejor calidad. Pero cuando ya se acaban las de este, pues se lo tendrás que comprar al siguiente, que te lo vende o más caro o de peor calidad, etcétera. Tu producción va a crecer, pero crece menos que proporcionalmente a los inputs que tú estás eh, introduciendo en tu proceso productivo. Luego esa, esos rendimientos decrecientes se ven plasmados perfectamente con la frontera de posibilidades de producción. Bien, vemos que eh, podemos analizar qué pasaría en un en un punto como el punto E. El punto E es un punto que no es accesible dado los recursos con los que contamos, ¿verdad? Porque está fuera de la frontera de posibilidades de producción. No lo podemos producir, posibilidades de producción, poder producir. No lo podemos producir ese punto E. Fijaos que está exterior a la frontera de posibilidades de producción. Sí podríamos alcanzar este otro punto, este punto 1, sí, que tiene la misma cantidad de cocos que el punto E, pero una menor cantidad de peces. O podríamos alcanzar este punto 2, en el que tenemos la misma cantidad de peces que en el punto E, pero una menor cantidad de cocos. Es un punto inalcanzable ese punto E, ¿de acuerdo? No podemos, dados los recursos con los que contamos y, y el proceso productivo que, que tenemos, la tecnología que tenemos. Bien. Sin... aquí os lo he resumido en esta frase, el punto E es inalcanzable dada la dotación de factores productivos existentes y con la tecnología disponible en una economía autárquica. Una economía autárquica es una economía cerrada, es esa economía del Robinson Crusoe que no tiene con quién comerciar. ¿vale? Eh, veremos en otro vídeo que... Eh, cuando la, los países se abren al comercio exterior, gracias a la especialización y el intercambio, van a poder salir a puntos exteriores a su FPP, a su frontera de posibilidad de producción, como es este punto E. Pero de momento, en una economía autárquica, dado los factores productivos y con la tecnología disponible, el punto E es un punto inalcanzable. Pero vamos a ver qué ocurre si se produce una mejora tecnológica en la fabricación de peces, por ejemplo. En este caso no es fabricar peces, sería la captura de los peces, porque construimos un anzuelo mucho más eficiente o una lanza mucho más eficiente. ¿Eh? Esto podéis extrapolarlo a cualquier punto de, de la economía, una economía mucho más desarrollada que la de Robinson Crusoe. ¿no? Bien, eh, con la aparición de ordenadores o la aparición de, etcétera, etcétera, ¿no? de, cualquier, de cualquier producto. De los ordenadores no es una cuestión baladí. Yo, cuando empecé a trabajar, no existían los ordenadores. Eso, quien vea este vídeo, a lo mejor se puede sorprender de eso, pero no existían los ordenadores. Yo trabajaba con una máquina de escribir. Es una anécdota que suelo contar. Bueno, pues el hecho de que haya una mejora tecnológica te permite que produzcan mucho más eficientemente ¿eh? y, en este caso, pues vamos al caso de que tengas unos mejores anzuelos. Entonces, eso te permitiría alcanzar el punto E, como estamos viendo ahí. Sin embargo, ¿qué pasa con los cocos? ¿Eh? Con los cocos, vamos a ver que esa mejora tecnológica en la obtención de uno de los bienes, en este caso de los peces, hace que el punto E sea alcanzable. Pero ¿qué pasa si dedicamos todos nuestros esfuerzos a la fabricación de cocos? Pues el hecho de que hayan anzuelos más eficientes para la captura de peces no altera la cantidad de cocos que podríamos obtener. Por eso ese punto permanece constante. La FPP se desplaza hacia afuera pivotando sobre ese punto de, de, del eje de ordenadas, en el que corta la frontera de posibilidad de producción en el eje de ordenadas. Pero existe otra posibilidad y otra posibilidad es esta. Sí, ¿Qué ocurre si aumenta la, la población, la población activa? Por ejemplo, que disminuyen la edad. De, eh, legal para empezar a trabajar pues, eh, o que se prolonga la edad de jubilación que no nos jubilemos a los 65 o los 67 o los 70 años sino que nos jubilemos a los 75 pues claro, las posibilidades de producción lo que podemos producir al tener una mayor mano de obra hacen que se desplace hacia afuera la frontera de posibilidades de producción ¿De acuerdo? Estas son algunas de las posibilidades, una mejora tecnológica o un incremento en, en la población activa, ¿eh? que hacen que el punto E, que antes era inaccesible, se convierta en un punto accesible. Como decía, también a través de la especialización y el intercambio en el comercio internacional podremos llegar a salirnos de nuestra frontera de posibilidad de producción, pero eso lo veremos en otro vídeo.